El proceso de creación de documento es muy importante y no siempre los usuarios o los editores de los documentos se lo plantean antes de abordar el proceso de la creación del propio documento. Es muy importante saber qué es lo que vamos a necesitar o cuál es el, primer, el principal objetivo de crear ese, ese documento. También tenemos que saber pues una vez que tenemos ya esa estructura del documento, el cómo lo vamos a plantear, tener unas ligeras nociones de, de la estructura de ese documento, antes de pasar a lo que sería la propia ejecución. Entonces aquí ya entraría el uso del procesador de texto, pero antes de empezar a utilizar el procesador de texto, tenemos que haber pensado, tenemos que haber pensado qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a estructurar y a organizar, y después ya pasaríamos a la ejecución, que es aplicar ese cómo para conseguir el qué. Eh, generalmente un documento si es algo complejo es un documento estructurado que tiene unos contenidos eh, establecidos. Entonces si el documento es pequeño pues por ejemplo una carta esos contenidos no están muy diferenciados pero si el documento ya es algo mayor pues están perfectamente diferenciados dentro del documento, incluso con páginas diferentes, estética diferente, etc. Entonces es importante tenerlo muy claro eh, de qué manera tenemos que construir o generar ese documento, cuál es la naturaleza de ese documento, antes de empezar a su ejecución. Una vez que lo hayamos ejecutado, es importante también que hagamos una revisión, una autoevaluación, para eh, validar si el producto que hemos conseguido es el que queríamos eh, obtener o no. En todo este proceso, si lo vemos de forma gráfica, eh, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un documento pues un poquito grande en el que sí vamos a diferenciar lo que sería la portada del documento, que va a ser solamente una página, eh, lo que sería el conjunto de páginas que va a formar los índices de contenidos o tablas de contenidos del propio documento Después tendríamos los contenidos en sí del documento en el que se pueden mezclar páginas horizontales, páginas verticales y finalmente pues podríamos incluirle una, una página, en este caso de contraportada. Eh, es un ejemplo de construcción del documento, y ahora pues, vamos a ver un poquito eh, de qué manera tendríamos que ir pensando ese cómo, cómo vamos a pensar eh, que, que, va, eh, que debería tener, pues, qué partes debería tener nuestro documento y cómo deberían estar configuradas. Empezando por la portada. Hemos comentado que las portadas suelen ser solamente una página y eh, va a incorporar los datos globales del documento como puede ser nombre, autores, fecha, empresa, fecha de revisión, etc. Generalmente este tipo de documentos no tienen encabezados ni pies de página, tampoco se suelen numerar y los márgenes pues, se van a personalizar de una forma diferente para la portada que quizá para el resto del de documento y los estilos de párrafo, para controlar sobre todo los espaciados verticales, suelen ser propios de la portada. El bloque de páginas de índices pues, también se suele estructurar de manera eh, en que se distingue este tipo especial de contenidos del documento respecto a los demás que tienen ya los contenidos en sí. Los índices no es otra cosa que una referencia de los contenidos del documento con su número de página que nos va a permitir eh, o que va a permitir al lector acceder, bueno tener una visión del contenido del documento y acceder de forma eh, directa a las páginas que quiera consultar. Entonces generalmente se suelen incluir índices de contenidos, índices de ilustraciones, índices de páginas, índices de tablas, índices de fotografías, etcétera, ya dependerá del tipo de documento con el que estamos trabajando. Se personaliza también en este bloque de páginas los encabezados, pies de página, la numeración que se reinicia con valor 1. En algunas ocasiones la numeración de este bloque de páginas se eh, suele utilizar numeración romana, en otras ocasiones numeración arábiga, pero generalmente va a ser una numeración diferenciada el bloque de índices con el bloque siguiente de contenidos. En el bloque de contenidos es la parte más, eh, más grande de todo el documento y es en esencia pues, la que va a contener pues, todos los eh, recursos, todo el contenido, todo el material que se quiere ofrecer al lector eh, que va a trabajar pues, con, esa, con esa información. En, el, en los contenidos, generalmente el contenido no se estructura de una forma secuencial y continua, sino que se van a establecer pues, una serie de contenidos organizados como capítulos, subcapítulos, puntos, subpuntos, apartados, subapartados. Entonces ya depende del tipo del documento, el término que se utiliza es uno u otro, pero generalmente está estructurado. De manera que el editor tiene más claro la composición del documento y lo va a poder construir de una forma más adecuada y más organizada y sobre todo el lector a la hora de leer ese documento pues va a tener una visión muchísimo más clara de lo que el editor ha pretendido enseñarle. En lo que es la estética de este bloque de contenidos es habitual que el bloque de contenidos entremezcle páginas con orientación vertical y páginas con orientación horizontal. Entonces tenemos que tenerlo muy claro cuando vamos a pensar en en la preparación de este documento que esto pueda darse en el documento con el que nosotros queremos trabajar y generalmente también los, margen, los márgenes van a estar personalizados, la numeración también está personalizada y vamos a ir pues, jugando con los diferentes elementos para que la organización y sobre todo la lectura del documento sea algo agradable para el que lo está construyendo y sobre todo para el que lo va a leer con posterioridad. La contraportada, en los documentos en los que está presente, generalmente se muestran pues, los datos de cierre del documento. Entonces, Hay veces que se repite información que ya estaba en la portada, otras veces es información adicional pues, de la, del propio proceso del documento o si pertenece a un bloque de, de otros documentos en el que este que estamos generando es una pequeña parte o lo que sea. Eh, muchas veces se utiliza la contraportada o se puede representar en formato de columnas y eh, bueno, pues ya depende del editor y también pues de, muchas veces también de la estética eh, de, del centro sobre el que, o con, en el que se está produciendo pues que se trabaje con unos, unas columnas, unos márgenes, unos estilos, unas imágenes, etc. Entonces la contraportada generalmente suele ser una página que va a ir al final del documento y en la mayoría de las ocasiones no tiene numeración. De esta manera, si nosotros conocemos o tenemos esa visión completa del documento, vamos a ser muchísimo más eficientes y muchísimo más eficaces a la hora de ir trabajando y nos vamos a eh, evitar el hacer y deshacer pues, en infinidad de ocasiones. ¿Cuál sería el proceso de construcción? ya tenemos clara las diferentes partes que va a tener nuestro documento portada, índices, contenidos y contraportada y ahora tenemos que pensar cómo vamos a conseguir todo esto entonces lo que tendríamos que hacer es crear los estilos de página al crear los estilos de página lo que nos va a permitir es definir ya eh, la forma y un poco la estética de los diferentes bloques que tenemos que ir aplicando y eh, vamos a ir construyendo el documento, inicialmente sin contenidos vacío, pues vamos a ir incluyendo los saltos de página con los cambios de estilo que en, en, las, en los diferentes bloques que, o en el orden en que nosotros lo necesitamos. Vamos a tener que incluir también reinicios de numeración en los bloques que así lo, lo requieran. Y así, por ejemplo, en nuestra portada, eh, tendríamos una primera página con el estilo de portada, el estilo de página de portada, al que le aplicaremos un salto de página con cambio de estilo y reinicio de numeración, el estilo de página siguiente será el de índices, a este le aplicaremos también un salto de página con cambio de estilo y reinicio de numeración y el siguiente estilo de página será de contenidos y a continuación también aplicaremos un salto de página con cambio de estilo y reinicio de numeración y el estilo de, de página de esta última, de esta última eh, página del documento sería el de contraportada. Dentro de los contenidos podemos ya dejar también preestablecido que haya páginas eh, con orientación vertical y, y páginas con orientación horizontal. En este caso los cambios de página entre páginas verticales y horizontales únicamente requieren salto de página con cambio de estilo bien de vertical a horizontal o de horizontal a vertical en los puntos que se requiera. De esta manera tendríamos ese proceso de construcción eh, que nos va a permitir, incluso antes de poner nada de contenidos, tener ya un esquema y una estructura de lo que va a ser ese documento que vamos a ir creando.